Si americanocentrismo, se podría casi inventar la palabra, pero comienza por llamarse eurocentrismo, porque es el modo como Europa se fue concibiendo a sí misma desde 1492, que justamente se abrió al Atlántico. Y de ahí empezó el desarrollo de Europa, informándose sobre los grandes avances de las otras civilizaciones, procesándolas como centro y dominándolas en el colonialismo. Todo un proceso intelectual, económico, político, cultural, de raza, racista, de género machista, muchos momentos de esa modernidad europea eurocéntrica. Y Europa realmente llegó a constituir una civilización con pretensión de universalidad a la que las élites en la periferia de los antiguos países coloniales en el siglo XX, y 21 a veces intentan modernizarse adoptándolos sin darse cuenta que los adoptan pero no pueden realmente vivirlos de la manera como lo hizo Europa por ser ellos considerados por Europa y efectivamente estar estructurados como dependientes de Europa en cierta manera explotados y dominados quiere decir que la modernidad siempre llega tarde en un proceso de transferencia de valor hacia Europa lo que pasa a su vez, Europa en su última etapa después de la segunda así llamada guerra mundial se americaniza ella misma es decir Estados Unidos logra, después de la guerra, ser el principal productor de bienes, mercancías, tener una prioridad o una hegemonía militar que se ejerce políticamente y entonces el americanocentrismo vino como a absorber el eurocentrismo y la propia Europa comenzó a americanizarse y ahora mismo está en un plano de mucha aceleración en ese proceso. Entonces el americanocentrismo, que lo tenemos tan cerca, es el sistema civilizatorio que nos domina, que nos propone los medios por los que el ciudadano cotidiano anhela tener para vivir un estándar moderno, desarrollado, feliz. El mall, por ejemplo, es, ya no es el mercado tradicional, es algo distinto, tiene su fetichismo especial, la gente va a comprar algo, aunque sea un dulce, pero hay que comprar algo, es el placer del comprar para consumir y esto ha llevado que aún los gobiernos progresistas de América Latina al elevar la vida de la población, no el caso de México, pero de Brasil, Argentina, otros, el que era pobre empieza a ser clase media pero al mismo tiempo accede al anhelo de poder participar en esa modernización. Quiere decir que de pronto, de espalda a un gobierno popular o progresista que lo sacó de la pobreza, a lo cual ellos creen que ya no puede darle más modernidad. Y entonces, como en el caso argentino, piensan en un Macri que puede terminar de modernizar el país para que sea un país del primer mundo. Pero de pronto se dan cuenta que es imposible. Y vuelven atrás, vuelven a la pobreza a la que habían partido. En esa situación nos encontramos en más de un país en América Latina en que los avances de un sistema progresista contra el neoliberalismo desde el fin del siglo XX empieza ahora a tener un rechazo por parte del pueblo porque este aspira ahora a más. Pero no se da cuenta que ha sido adquirido gracias a ciertas políticas nacionalistas de reducir el pago de la deuda, de nacionalizar ciertos productos como el petróleo, el gas, la minería, que permitió una mayor distribución. Pero ahora quieren más bienes para más consumo. Y entonces creen, como dije, que un gobierno más adicto a Estados Unidos, que cumpla más las reglas de, de Europa y de Estados Unidos, le va a dar más posibilidades de bienes. Lo que pasa es que se olvidan que ahora las transnacionales, transnacionales van a extraer más riqueza y vamos a volver a empobrecernos, no va a haber distribución. Y el que llegó a la clase media, ahora se va a empobrecer de nuevo y ahí va a ser una experiencia fuerte porque entonces hay que apostar a la toma de conciencia que el camino es largo y tiene que ser diferente a lo que nos pinta el americanismo. La segunda pregunta bien parte de esta reflexión los migrantes, tanto mexicanos como del de Medio Oriente, de Asia, China China viene. no, pero la Ajá, bueno, sí, de... Medio Oriente. De, de Medio Oriente, viajan, migran, pero llevan consigo sus mitos, sus mitos fundacionales, digamos, de, de, de lo que son sus, sus creencias, a priori, que tienen orígenes eh, muy antiguos. ¿Cómo usted cree que eso va a transformar en el futuro, la vida política, digamos, en Europa? caso de los migrantes europeos o en Estados Unidos, el caso de los migrantes mexicanos. La praxis política tiene, eh, tendría otra connotación, lo decía usted en la conferencia de Murcia, que sacaban una virgen, de la, una virgen de Guadalupe en las marchas de los migrantes, que es un símbolo también político. Trato de visualizar hacia unos 10, 15 años adelante en Europa y en Estados Unidos cómo se va a transformar la aproximación política de estos inmigrantes que definitivamente no se van a ir de ahí eh, y cómo va a cambiar la vida política de esos países? Bueno, todavía va a ser muy lenta porque son una proporción baja en la población pero en algunos países como Alemania los turcos ya son el 10% ya es una presencia fuerte va a haber un cambio Va a haber una información, va a haber un conocer más otras experiencias que Europa y la Norteamérica anglosajona y protestante vivió tradicionalmente. Se está también abriendo un horizonte más de presencia de otras culturas. Ya hay que prepararse para eso hay que preparar a los jóvenes en la educación, el diálogo interreligioso, la comprensión de la posición de los otros, porque eso es inevitable. El mundo se está achicando y entra un diálogo permanente. Por eso que más que predicar la democracia por guerras, como ha hecho Estados Unidos en el Medio Oriente, a una dictadura se la quiere echar usando medios militares. Esa no es la manera. La manera sería justamente comprender el fenómeno y ayudar a que ellos mismos vayan reflexionando sobre esa realidad en diálogo con Europa, con África, con el mundo indostánico, chino, latinoamericano. Porque el mundo futuro va a ser cada vez más abierto a ese tipo de diálogos. Entonces hay que educar a los jóvenes de otra manera, hay que pensar el futuro más allá de la modernidad, puramente eurocéntrica y americana. Los que piensan que esto puede hacer que el blanco anglosajón en Estados Unidos sea una minoría en 50 años y bueno, también eh, el mismo anglosajón fue una tribu germánica que ingresó en el imperio romano y que germanizó a los romanos puede decir, la historia es rica en intercambios y no pierde, sino gana hay que vislumbrar cambios educativos para permitir a la gente comprender mejor estos fenómenos migratorios. Pero que en gran parte, en el caso, por ejemplo, del Medio Oriente, esa migración la produjo un mal diagnóstico sobre el Medio Oriente. Y entonces, si han hecho guerras despiadadas, se ha destruido Irak y se ha destruido Afganistán. ...y Libia y ahora Siria y esa gente huye de la violencia, de la muerte y de la pobreza... ...y entonces se va a Europa, claro, no llega a Estados Unidos porque es más difícil pasar el Atlántico. Pero la misma injusticia con la que las transnacionales y el Tratado de Libre Comercio trata a México hace que en México crezca la pobreza. Y bueno, inevitablemente hay también migraciones hacia el norte. Y eso se podría evitar si México y América Latina se desarrolla Pero ante nuestros ojos estamos viendo, por ejemplo ahora, experiencias muy importantes de redistribución de la riqueza que permite que haya menos pobres como Venezuela, Ecuador, el mismo Bolivia, la Argentina tuvo una experiencia interesante, Lula en Brasil, como estas experiencias son continuamente torpedeadas y en principio se intenta destruirlas y eso va a producir de nuevo mayor pobreza y mayor emigración. Entonces, por una parte se asustan de que lleguen inmigrantes, pero por otra parte son las causas ellos mismos de esas migraciones que no quieren analizar cuáles han sido los orígenes okay. ¿Qué, ¿qué pasaría eh, con una nueva izquierda digamos progresista para que no se quede en el mito generar una nueva clase media ¿qué horizonte ideológico debería tener una nueva izquierda latinoamericana? Eh... Es, es lo que se debate y es muy difícil porque Estados Unidos impide desde un punto de vista teórico práctico, militar esa independencia latinoamericana que le permitía un crecimiento ayuda a millones de dólares, a la oposición de los movimientos progresistas, por medio de las grandes cadenas de la comunicación, por medio de la OEA, ahora en este momento, está siendo convocada por Almagro, que es el secretario general, pero siguiendo una consigna muy precisa del Departamento de Estado. Han dicho... En el caso que la OEA condene a un país por no democrático, bueno, nosotros si somos llamados, podríamos intervenir militarmente. Lo ha dicho el jefe de la Fuerza de Estados Unidos, lo cual significa casi estar hablando de una invasión a, a Venezuela. Entonces vemos como en vez de ayudar a un proceso para que pueda desarrollarse y distribuir mejor la riqueza entre la gente más necesitada, las transnacionales, los grandes capitales, necesitan concentrar la acumulación y no les interesa si aumenta la pobreza, de tal manera que los movimientos progresistas ni revolucionarios son realmente perseguidos, hackeados. ...lo cual dificulta enormemente la posibilidad de una salida... ...es más bien una prolongada resistencia a esos ataques... ...y, y si sí se puede, porque hemos visto cómo por una propaganda... ...llevada de una manera inteligente pero cínica ...porque ha ocultado al propio pueblo las consecuencias... Hace que un Macri se ha elegido y ahí nomás al primer mes libera el dólar, aumenta enormemente la deuda que se venía disputando para que no fuera tan grave. Eh, re, permite que los trabajadores pierdan seguridad, permite él mismo, el presidente, que, te, que tiene... ...parte de sus miles de millones... En, ...en los paraísos fiscales... ...y se hizo público... ...ha hecho que se reconozca... ...que es posible hacer eso... ...y, y llegó a un punto... ...en que hasta a su propio padre... ...le perdonó... ...como... 1500 millones de pesos... ...que tenía que pagar... ...por impuestos... ...y el Estado se lo perdona... ...al propio padre del presidente... ...ya fue una culminación, el Poder Judicial está tratando el tema, pero no, no, se, no se castiga. Entonces, eh, el sistema se corrompe y los corruptos se apoyan en el imperio para conseguir migajas, pero la verdad, los países pueden entrar en una situación de enorme transferencia de riqueza y de aumento de la pobreza. Entonces, estamos en un momento difícil de lucha de crecimiento de esa lucha porque no hay otra salida México sin embargo en esta coyuntura al contrario de otros países recién puede ser que esta corrupción ya haga insostenible al gobierno y haya una salida como nunca se había permitido ni pensado pero sería como contracorriente de lo que ha pasado en América del Sur, que desde el 2000 hubo toda una corriente progresista que ahora se ha parado, no hace el que México venga a relanzar el proceso. Hay que ver, hay que estar atento a la historia, a los acontecimientos y siguiéndolas con una teoría política y económica que explique lo que nos está pasando. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, mi nombre es Laura Estefani Martínez Ruiz, soy estudiante de intercambio de la UAM, eh, pero vengo de Colombia, eh, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en Bogotá. Bueno, la clase del profesor Dussel es muy interesante, la verdad, porque en mi universidad he oído mucho sobre él, interpretaciones sobre él, pero ya venir a tomar clase con él es como algo más grande, la verdad. Uno en la universidad oye muchas interpretaciones sobre él, que son de eurocentrismo y todo esto, y no, la verdad es que con esta clase sobre ética nos podemos, nos podemos enfocar en, no sé, muchas áreas, no solamente en las sociales, también en la economía, en la política, en muchos campos del saber. Entonces, para mí en este momento es súper importante su teoría. De hecho, me interesaría saber mucho más sobre, sobre él. Y el curso como tal me parece muy bueno. Invito a otras personas que lo tomen. Sé que también dicta clases en la UNAM y tenemos el privilegio de tenerlo en conferencias, eh, ya sea virtuales o presenciales. En Colombia estuvo eh, el año pasado en eh, los 150 años de Capital dictando una conferencia supremamente interesante, entonces yo creo que, que hay que tomarse el tiempo de leer su teoría, que hay que tomarse el tiempo de pensar, repensar en el otro, ¿no? en el otro que es lo que su teoría plantea y, y nada, gozarse la clase, gozarse la clase porque una cosa es como uno interpreta y otra cosa es como uno llega al salón y lo ve y a partir de sus metáforas y todo eso te explica el tema como es, entonces creo que es muy gratificante y bueno, espero que Ustedes puedan, no sé, irlo a ver y si acaso tomar sus clases porque son geniales. Gracias. Okay. Bueno, considero que desde, la, desde el aspecto económico tener un criterio con el cual tomar decisiones a nivel económico que le afectan a toda, a toda la nación, a toda tu población, yo siento que es importante. Finalmente no se ha dado una definición clara de cuál es este criterio pero con la ayuda del, de esta clase que hemos tenido con el profesor Dussel, te ayuda a darte cuenta de, de este criterio, y en base a esto ya puedes tomar decisiones de manera más racional y en beneficio de quién, de las personas. ¿no? Entonces, finalmente me siento muy, muy a gusto con la clase que tomé, la disfruté mucho y, y aprendí demasiado. ¿no? Entonces, eso sería todo. Ok, bueno, hola compañeros, mi nombre, bueno, mi nombre veo es Hugo Balte Shuba, pero mi nombre es mexicano, Hugo Díaz Rodríguez. Este, estudio la, bueno, estoy terminando la licenciatura en matemáticas, estoy abocado a la mecánica celeste y ecuaciones diferenciales, análisis matemático y bueno, todas esas cosas. ¿Qué me deja el curso? Híjole, pues es un curso que abarca muchos ciclos de la historia de la humanidad. Es todo un curso que, bueno, es un monstruo de curso porque mmm, durante, este, durante las clases, no sé lo que uno ha leído, se va dando cuenta de de varios autores pues, que se van viniendo abajo, varios autores que van subiendo con respecto a lo que va diciendo. Creo que lo, lo más importante es que en este curso se está hablando de, de una filosofía de la otredad, una filosofía que no es la misma de siempre, Hay una filosofía europea, la misma filosofía de los, de los países morgueses, este, y en este caso, pues, se exalta lo que nos decía el profe, se exalta la negatividad, la víctima, el sufriente, o la víctima, como diría el Benjamín, este, en general, claro, a mí lo que la reflexión que me deja como, como matemático, como persona que se dedica a la ciencia, es que hay que. si uno estudia alguna ciencia, puede ser, digamos, este, como matemáticas, física u otra ciencia que se considera como ciencia de humanidades, todo esto también. Este, uno se va por la parte responsable. La parte responsable es. Eh, el estudio que uno hace, pero hacia, hacia su propio país, en este caso, bueno, yo soy mexicano, y este, pero a partir de la negatividad, a partir de las víctimas, y no para hacer un daño, como lo hace, vamos, una, un pensamiento empresarial, puramente empresarial, en un mal sentido, en un sentido peyorativo de lo que significaría empresa. Y, este, bueno, lo último es que sí me ha, sí me ha quitado varias, varios, a lo que yo llamo prejuicios intelectuales, este, respecto tal vez a, también a, mí, a mi pensamiento escaso hebraico y darle una una otra interpretación totalmente distinta a lo que a lo mejor uno está acostumbrado tal vez por este, no sé, este cobijo en un mal sentido este cobijo que tiene la, la positividad o los países este, vamos, primer primermundistas llamémosle así bueno, esta forma de tratar de, de tener una, una cierta vanguardia pero sobre de otras personas o sobre de otros países que nos llamamos los países excluidos. Y bueno, pues, no sé, a, a grosso modo creo que es eso. Bueno, yo soy Pablo Parra, soy de Argentina, estoy por parte de movilidad. Eh, y bueno, eh, yo tenía para cursar ética. Cuando llegué a la UAM me dijeron que había dos cursos de ética, uno disponible por parte del profesor Dussel Dussel es un teórico reconocido en toda Latinoamérica, obviamente sus textos son leídos en Argentina, entonces, de hecho él es argentino, entonces no sé, cuando yo le contaba a mis compañeros, a mis docentes y demás que iba a tomar el curso con él, me dijeron que aprenda lo más que pueda y que eh, grabe las clases y demás. El curso me deja en sí una reflexión como demasiado distinta porque tiene otra perspectiva totalmente original de la ética, eh, la comparto está muy bueno, me parece el tema de que Ética se dé en el primer año y Dussel tenga la oportunidad de estar con chicos que recién ingresan a distintas carreras eh, y que tengan un profesor de tal magnitud bueno, mi reflexión es esa, creo que es como bastante aprovechable y nada eso eh, soy Carlos Alberto estudio Ingeniería en Energía y pues el curso de Dussel es uno de esos cursos que que te marca y que cada que entras te deja pensando no nada más en la clase, sino todo el día y, y te ayuda como a tener un marco teórico para, pues para evaluar todo lo que haces y todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces es uno de los cursos que hay que tomar sí o sí, no importa qué carrera estudies. ¿Qué siente pagar un curso así por $130 pesos? <risa> Pagaría hasta tres. Bueno, hola, mi nombre es Eduardo, soy de la carrera de Ciencia Política. Y bueno, de, eh, tomé este curso porque pues, eh, considero que es importante eh, eh, pues los valores, tal vez no como lo explica el profesor, pero es un importante, una ética, una, una conducta ¿no? de parte de nosotros, más solidaria. Eh, comparto muchas eh, eh, visiones del profesor eh, sobre, sobre afirmar la vida, ¿no? Eh, pero no solo es el, el lado de las víctimas, ¿no? tal vez ahí siento que es un poco marxista, ¿no? un poco, eh, eh, pues desde esta escuela, ¿no? un poco ortodoxo en contra del sistema, pero pues me parecen, las ideas me parecen eh, correctas, hay, hay muchas yo en las que coincido y, y siento que el curso pues sí me ha, me ha, ha dado una nueva perspectiva, eh, pues, más que nada hacia con mis otros, ¿no? hacia con mis semejantes, y, y eh, tal vez eh, tratarles de alguna manera, no es tanto concientización, pero sí eh, cambiar tu, tu actitud ¿no? hacia, hacia, hacia lo que ves. Eh, mi nombre es Eder Fabián, estudio letras hispánicas y bueno, primero que nada, el curso tomado por el, el curso que nos impartió, rompió en primera, en primera instancia mi concepción de la ética, porque tenía un concepto muy distinto y muy diferente al que nos impartió. Su ética, como bien lo mencionó en varias ocasiones, es una ética que se lleva a la práctica, que se debe de llevar cada día a la vida diaria, no quedarnos simplemente con el hecho o con aquel concepto vacío que tenemos sobre ética que tiene que ser este, lo bondadoso, lo bueno, pero simplemente en teoría. Llevarlo a la práctica fue lo que a mí me ha dejado lucer en sus tesis, también que es parte de lo más sencillo hasta lo más complejo y que sí es muy entendible como él lo va transmitiendo y cómo lo vamos concibiendo día con día. Yo creo que eso fue lo que me dejó el curso, en términos generales. Por supuesto, con un gran doctor como Luis Dussel, pues se entiende más. Nada más.